Quiero que escuches nena por favor no aportes Quiero que sepas que te extraño aunque no te importe Que desde que te fuiste me quedé sin un soporte Y me da gusto ver como si mi atacó Ples te extraño y estoy roto Pero ya no te importo Todo lo soporto menos verte ya con otro Y el tiempo tan corto cortaste me siento tonto Fue un golpe tan duro como el de Canelo a coto. Y yo me pongo triste cuando veo nuestras fotos Y cada que las miro se forma un alboroto Mi mariposa, topando con el mismo tronco No entienden que entre no hay unos otros Mátame de una vez Igual te llevaste todo Quise ser tu todo Y solo me quedé solo Multiplicas a 10 Este dolor ni modo Solo queda esperar A que el agua sí. limpie el A veces hace tarde y aquí sigo triste Partes con lo que un día me partiste Antes de marcharte tan solo mentiste Tal vez no fue cierto lo de cuánto me quisiste Viviste viste que la soledad aquí persiste Fuiste todo lo que tú siempre quisiste Mis tres versos a lo lejos se repiten Cómo recuperar lo que ya no existe Así que... Todo esto nunca volviste, este corazón roto nunca lo cosiste. Me pregunto si lo que sentí tú lo sentiste. Todo lo que recuperé tú lo perdiste. Y Sigues lastimándome al escribirte. Solo pienso en lo que fuimos, pero no lo viste. No valoraste lo importante, no me conociste. Pensé que eras la indicada, pero tú y nunca lo fuiste. Que ya todo ha terminado, pero al fin de cuentas cuenta que todo ha pasado. Y si te fuiste, fue porque así lo quisiste. Cuesta aceptarlo y lo acepto, siento que estoy triste. No quiero ni pensarlo, pero todo ha terminado. Y haciendo las cuentas, cuántas cosas te he pasado. De todo lo que eres, poco queda en lo que fuiste. Tú durará por siempre lo de sentirme triste. Mil veces pensé en volver.